Estás escuchando Créate. estás escuchando Créate Espacio donde trabajamos para que seas la mejor versión de vos mismo. Y en esta ocasión nos visita la tía Paca, nos ha dejado un mensaje y un video bastante particular en el cual trae sus dudas, trae sus sugerencias, esas cosas del coaching cuando empezó a hacer, así que le vamos a compartir la tía Paca a ver qué reflexión nos trae. nuevamente. ¡Ay, qué alegría, qué alegría que tengo de estar nuevamente con todos los oyentes de Radio Mix Magazine de Pinamar! ¿Qué tal? Aquí la tía Paca saludándolos con mucho cariño y con muchas cosas, con muchas novedades para hablar. Ernesto muchas felicidades por el programa muchos éxitos y nada, a todos los que están contigo que hacen posible esto, como por ejemplo Karina, que está ahí detrás, que nunca la vemos pero ahí está, y esa, viste con los botones y todo, hace que funcione esto, pues nada Ernesto contentísima y feliz de estar nuevamente aquí y nada, te quería contar que todos estos meses, pues estuve yendo al, al coach, viste que la coach mía es muy maja, es muy maja y me dijo que buscara que ahí te cuento, eh, creencias, creencias que me limiten, pero me dijo que me, no me dejan trascender, me dijo, esa fue la palabra que utilizó, entonces yo estuve pensando, pensando y efectivamente encontré una y quiero compartirla contigo para que podamos reflexionar con la audiencia a ver si es verdad, si solo yo tengo esa creencia o mucha gente la tiene y es la siguiente, más vale pájaro en mano que mil volantes pero sabes que la tengo desde muy chiquitita, la tengo ahí como tatuada a fuego, porque siempre la escuchaba, siempre la escuchaba, y eso lo, digamos que lo he escuchado tanto que lo llevo a las finanzas, es decir, prefiero ahorrar mi dinerillo y guardarlo en el colchón que invertir, como que, no, no, lo, lo voy a gastar, lo guardo por si, por si pasa esto, por si hay un accidente, por si me enfermo y necesito hacerme hacerme unos análisis o compramos siempre desde ese lado y entonces nunca nunca me he atrevido a, a invertir por ejemplo comprar bitcoins o invertir en la bolsa yo que sé pues no sé si a ti te pasa o y, y qué es lo que puedo hacer cómo puedo transformar esa creencia a ver me gustaría escucharte el esto nos vemos Muy bien, gracias tía Paca por este video, por este mensajito, por estas dudas, sugerencias. Estoy notando un cambio bastante grande en la tía Paca desde que está haciendo coaching, está como más firme, más segura en sus decisiones y demás, con respecto a la temporada del año pasado, ¿no? El 2022. En el 2022 estaba ahí como media en el aire, flotando. Y esto quiero aclarar antes de, de estas dudas que tenías, que es parte de un proceso, ¿no? Esto es lo que sucede cuando uno comienza un proceso de coaching, de repente aparece con dudas, parece como, como ahí no saber por dónde direccionarse, cómo avanzar con sus emociones y demás, hasta que de repente empieza a crecer. Y de repente escuchamos a una tía paca que el año pasado tenía unas incertidumbres, dudas, incluso hasta creencias limitantes, que ya las va abriendo, ya se van esclareciendo, se van resolviendo todas esas dudas y sugerencias que tiene hoy en día hasta ya quiere invertir está pensando en invertir, ¿qué es lo que puede hacer para invertir? la tía Paca el año pasado estaba pensando en todas aquellas cosas que hablaban los vecinos así que imagínense hoy <ríe> está, está pasando este proceso bien, para invertir tía Paca, primero tenemos que ver con cuánto contamos ¿qué es lo que estás contando hoy para poder invertir? ¿cómo querés avanzar? todo lo que vos cobras Tenés que separarlo principalmente en gastos. Vas a tener que agarrar lápiz y papel, prestar mucha atención, anotar los gastos fijos que tenés. Si hay gastos que están de más, también anotarlos, tenerlos presentes. Hay gastos a veces que son innecesarios, que los hacemos más que nada por gusto. Por ejemplo, si de repente tomamos un cafecito en la esquina, en un barcito en una esquina, o vamos a tomar un café en algún lado, pero lo hacemos habitual todos los días, y no nos da el presupuesto, ahí estamos teniendo una pérdida. Estamos, se nos está derrochando una parte de nuestro efectivo. Si bien nos gusta hacerlo, pero se nos escapa de nuestro objetivo, tenemos que plantear bien cuál es el objetivo que queremos. Y a partir de ahí empezar. ¿Te gusta mucho el café? Bueno, pensá en por ahí comprar una cafetera, hacer el café en tu casa antes de salir, prepararte desde ese lugar, ya que te ahorrarías en un proceso de café que está alrededor de 500 pesos en la calle, más o menos, te ahorras un montón a largo plazo. Eso te va a ayudar a que vos, en ese cambio que estás haciendo, vas a empezar a invertir. ¿En qué la querés invertir? ¿Querés invertir en Bitcoin? Podés invertir en Bitcoin. Te sugiero que te aconsejen bien y te metas con personas que estén en el tema. En mi caso particular, no estoy con el tema de las criptomonedas, desde ahí no te puedo ayudar. Pero la inversión, podés comprar productos, productos que a vos te garanticen a largo plazo, menor gasto. Si vas al supermercado, en vez de ir todos los días al chino a comprar un producto que de repente estás gastando fortuna, bueno, anda a un supermercado que te dé, de repente, descuentos con algunas compras grandes, a largo plazo lo vas a ver reflejado en tu ingreso. Eso también es otra opción que se puede llegar a hacer. Desde ahí, como para poder ahorrar algo un poquito más. Después vas a ir viendo qué es lo que te gusta invertir. Volvemos a lo mismo. entras en la bolsa, ¿no? asegúrate bien, busca un asesor, alguien que te pueda acompañar y aconsejar desde ese lugar. Pero si lo que querés hacer es entrar por ahí, bien, está bárbaro. Dale para adelante. Ten en cuenta que hay mucha gente que quiere sacar la plata a las personas, entonces hay que tener un poquito de ojo, cuidado con esas cosas quizás no dicen, sí, el camino es por acá, invertí, vení, poné la bolsa poné Bitcoin, y de repente te encontrás a fin de mes con que gastaste fortuna y no recuperaste nada, entonces a buscar gente de confianza que esté asesorada, que trabaje bien que sea confidencialmente ética, porque de repente si no tienen ética laboral te va a pasar que te pueden pasar por encima, ando vale y pronto por lo pronto el consejo que te doy es ese. Trata de ver tus gastos, principalmente. ¿En dónde se te está yendo el dinero de más que podés utilizar para invertir? ¿Se te está yendo en alguna comprita? ¿Estás como comprando y tirando a la vez? Bueno, revisalo desde ese lugar. ¿Se te está yendo en ese súper que vas a comprar y de repente no tenés el descuento que te ofrecen otros mercados? Aprovecha el mercado que ofrece descuentos aprovechá el mercado que te dice, vení, comprá y tenés un 70% en el segundo artículo, en el tercer artículo, bueno, en el momento quizás no lo vas a ver, pero a largo plazo ese descuento te va a favorecer. Eso es un tip no solo para la tía Paca, sino para cualquiera que quiera comprar, ¿no? Es más, me escucho y digo, voy a comprar yo también, voy a hacerla a mí. Es por ahí, busquemos esos super, busquemos esos lugares donde realmente esa inversión a largo plazo nos favorece. Si no, terminamos gastando de más. Terminamos generando un gasto más grande. Si todos los días vamos a buscar aquella bebida que nos faltó en el día, todos los días vamos a buscar a la vuelta de la esquina aquellas galletitas, carnicería, lo que sea que necesitemos, el flujo del dinero se va trabando, se va estancando y lo vamos perdiendo. Por eso es importante, una compra al mes o una compra grande quincenal o semanal, pero que sabés que te vas a ahorrar mucho más de lo que vas a generar día a día, porque día a día generas un gasto mucho más grande. Eso por un lado. Por el otro hablábamos del tema del cafecito, ese cafecito que quizás lo transformamos en un té o en cualquier otra cosa que te gusta hacerlo, pero de repente no te permite poder crecer económicamente, porque o me tomo el café o invierto. Bueno. 500 pesos, hoy en día por ahí un café Si vos compras una cafetera, habría que revisar qué precios están Pero compras una cafetera y te haces el café desde de tu casa Por ahí ahorrar el tiempito en hacértelo Eso te va a generar también una tranquilidad Al saber que ya salís y ya tenés tu café propio, tu café personal Y elegí qué es lo que querés Elegí qué es lo que más te gusta Y qué es lo que te genera este proceso de inversión ¿A dónde quiero invertir? ¿Cuánto tengo para invertir? Una vez que sé cuáles son mis gastos, voy a saber cuánto tengo para invertir. Si no sé cuántos son mis gastos de lo que estoy cobrando, de mi sueldo, no sé cuánto voy a tener para poder invertir. A partir de ahí, dale para adelante. Busca un asesor, una persona que te aconseje, una persona que realmente esté en cada tema que estés buscando. Si es con criptomonedas... Buscando un asesor este, con las criptomonedas. ¿no? Si es en la bolsa, ponemos a lo mismo. Busca gente. Hay muchas redes hoy que por ahí están buscando, ofreciendo, ofreciendo Bitcoin. Hubo una época en, el, en la cual las criptomonedas explotaban. Y de repente empezó a bajar, empezó a caer. Empezó a caer y la gente perdía plata. Me ha pasado a mí también. Hemos perdido plata por cuestión de meter en algo que no teníamos noción. Entonces, a la hora de invertir, principalmente, es el conocimiento. Lo que vas a ganar en conocimiento, lo vas a ahorrar después en todas estas pérdidas. Porque el conocimiento te va a llevar a vos a saber un poco más sobre la situación o a caer realmente en lugares que te van a enseñar. Antes estuvimos hablando con Laura, que era la chica que vino hoy en la entrevista, y ella nos decía, son más las pérdidas que realmente las ganancias que voy teniendo, pero a través de esas pérdidas y fracasos, aprendí a poder ser la mejor versión y poder saber cómo actuar más adelante. Entonces, vamos por ese camino. Cometamos errores, pero que no nos lleve a grandes rasgos. Que sean errores premeditados, que sean errores que nos ayuden a crecer y no a seguir perdiendo. ¿Te hace sentido esto? Cualquier cosita, seguimos, contactanos a través de www.createespacio.com o nuestras redes, Créate Espacio o Créate en Facebook. Seguimos con más. Vamos con una tanda musical volvemos.